verá que obtuvo una onda perfecta idéntica a la del Zodíaco. Dado que en este también hay estaciones, en el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, es imposible ver los signos estelares de Géminis u Orión en junio. Ahora veréis que hay más en todo esto. Para decirlo de otro modo, este movimiento ondular nos dice si el signo estelar del Zodíaco está visible para nosotros o no. El verano es positivo, entonces la constelación está visible, y por el contrario es invisible en el invierno. Por supuesto que también depende de en qué parte del mundo se encuentre usted. En junio Orión no está visible en Inglaterra, pero sí lo está en América del Sur. Una vez que ha determinado qué partes están visibles, es fácil ubicarlas en el cielo. Puede sentir que me encontraba próximo a resolver el misterio de Orión. En menos de cuatro días había logrado informarme de que los ejes siguen a los signos del Zodíaco, y más aún, descubrí que el zodíaco representaba un movimiento ondular. Por cierto, aquí había una conexión. ¿Cómo no iba a verla? Los astrónomos y matemáticos de miles de años atrás habían alcanzado un nivel increíblemente elevado. Al menos habían llegado hasta este punto, que era muy lejos, por cierto, y con respecto a su obsesión por el fin del mundo, fueron más lejos todavía. Ellos ya habían desvelado, perdón, develado códigos que nosotros recién estamos empezando a comprender. Esto es absolutamente brillante. Pero prosigamos. Yo aún no había logrado descubrir el significado del signo estelar de Orión. Hasta que empecé a comprender, vi una chispa de luz. En el libro Le Gran Cataclismo leí que Osiris, Orión, Luego de su nacimiento había sido asociado con cierto signo estelar en la Atlántida, visto por su madre, del cual había extraído el nombre para su hijo. Bueno, ya veis que está hablando de cosas un poco especiales. ¿eh? Esto me dio una clave. La Atlántida estaba situada cerca del polo norte. Luego de la caída, los polos se invirtieron y la Tierra desapareció debajo del hielo del polo sur. Entonces Orión se convirtió en un signo estelar de nuestro hemisferio meridional. Más aún, debe haber tenido un significado especial, de lo contrario el último rey de la Atlántida no hubiera llevado su nombre. Entusiasmado comencé a buscar en mi aldas alguna conexión posible. La encontré en la página 217. Me quedé perplejo cuando vi la proyección de los hemisferios norte y sur, pero lo que en verdad me conmovió fue la posición de Orión. Tuve que mirar varias veces antes de poder creerlo. Orión estaba ubicado como el signo estelar más claramente distinguible en el borde del hemisferio sur. Esto no puede ser cierto, pensé, pero el mapa no ofrecía dudas. Orión quedaba como la única constelación en el borde exterior, tanto del norte como del sur. En términos puramente astronómicos, esto significa que Orión es la única constelación reconocida como un claro indicador en ambos cielos, norte y sur. Mirad que hay mucha cosa que hemos leído aquí, que si no les dices, vaya rollo patatero, me están pegando, bueno, algunos se lo creerán, ¿no? Pero hay detalles que si no lo examinamos, nos vamos a quedar sin retener lo bueno. Y mirad una vez más en este diagrama, o esta figura que muestra aquí, norte y sur, la línea divisoria, ese ecuador, es donde está precisamente la mitad en un lado y la mitad de otro de Orión. Ya sabéis que está dividida por el cinturón. En este momento, mirando esta figura 25, Orión domina los cielos estelares septentrional y meridional. Esto significa que el cataclismo está muy cerca. Ya veis que ellos hablaban aquí de, de un fin del mundo. ¿eh? En algunas páginas más adelante leí lo siguiente. Orión está atravesado por el ecuador del cielo y, por lo tanto, es visible desde todas las partes de la Tierra. ¿Veis? Hay concepciones que se tienen de que, bueno, no siempre se ve, pues no, se ve siempre y estés donde estés. ¿Por qué, curiosamente, esta es la constelación única que le sucede esto de tantas otras que hay? ¿No podía pasar eso con cualquier otra de las constelaciones? Solo Orión, solo Orión. Mirat aún va diciendo algo más. El cordón apunta en una dirección hacia Aldebarán, ya sabéis que son las estrellas que hemos citado también en anteriores conferencias, y en la otra hacia Sirio, mientras que Proción, Castor y Pollux y Capella también pueden hallarse con facilidad. Su forma característica y su elevada luminosidad hacen que Orión sea particularmente apta como punto de partida para la identificación de estrellas. ¿Qué quieres decir, Angel? <risa> Todos los miembros principales de este signo estelar, excepto Betelgeuse, pertenecen a los primeros tipos espectrales y son muy calientes, brillantes y blancos. Luego aquí nos dice Amo del Cielo en 2012 y en 21.312 a.C., ¿Por qué nos dice esto aquí? Ya veréis eh, qué explicaciones dan. Vamos bien. Con esto, mi guía estelar había resuelto un acertijo que tenía una antigüedad centenaria. Dado que los atlantes navegaban los océanos del mundo, necesitaron una baliza reconocible en el cielo. Además del zodíaco, también tenían a Orión como punto de referencia. Inmediatamente después de la catástrofe del 21 de febrero de 21.312 a.C., Orión quedó casi en una posición idéntica a la actual. Bueno, este es el problema cuando se desconoce la historia del mundo y del diluvio. O sea, que a partir del, del diluvio Orión quedó ahí. Bueno. Claro, si la Tierra estaba rita y luego se torció. Esa es la cuestión. Entonces Orión debe ser el amo del cielo. Simplemente porque se halla en medio de dos cielos estrellados, no hay ninguna otra constelación cerca que pueda igualar su brillo. Ahora Orión toca el diámetro que corre por la línea ondular del Zodíaco. ¿Veis? La línea del Ecuador, ¿no? En esta figura, la 26, dice, de hecho, Orión se ubica contra la línea central que atraviesa el movimiento ondulatorio del Zodíaco. Desde un punto de vista astronómico es el amo del cielo y el amo del Zodíaco. O sea, es la estrella central, vamos, del panorama central. No, cuando digo estrella lo digo el como del algo... del Zodíaco, casi. Claro. Ahí está. No, el Sol. No es el Sol, es Orión O sea, que el centro del universo Mostramos ciertas eh, Bueno, ciertos textos Que hablaban de eso, ¿no? Pues vamos a ver Fíjate Un poco más sobre el centro estrella, Por la estrella que creo que representa Gilgal Que es círculo uh -huh. De piedra el ecuador pasa por ahí Pues vamos a hablar más sobre el centro, el centro. Es una cita de Elena White y doy las gracias también a la persona que, que me lo ha enviado, o me la ha enviado. Además, también se la doy las gracias a la persona que me envió lo anterior. La ley establece que nadie vive para sí mismo, escribe Elena White. Bajo la dirección de Dios, Adán debía quedar a la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Mirad una vez más esa conexión ¿eh? entre arriba, abajo, cielo, tierra. Ello habría ocasionado paz y felicidad. Pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley de que nadie vive para sí, tal como indica Romanos 14, 7. Él deseaba vivir para sí. Procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Eso incitó la rebelión en el cielo. Y la aceptación de este principio de parte del hombre trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. El demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, Satanás colocó el suyo. El mundo trajo su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Una vez más, centro, la palabra centro. Y ya veis a qué connotaciones va ligado. Satanás busca ese centro, colocarse él en el centro. ¿Vais entendiendo cómo Satanás era lógico que empezase a tergiversarlo todo para ser él el centro? ¿Y quién le puso las tres marías al cinturón de Orión? Evidentemente... Habría que buscar quién fue el, el, el que bautizó al cinturón de Orión como las tres marías, porque es el centro es de el Orión. Centro. Pues bien... Ya veis que cada vez están saliendo más detalles... ...que nos van dando más luz, sobre todo un tema. Y ahora nosotros vamos a hacer... Eh, ...¿cómo os diría yo? Pues algo parecido a un recordatorio... ...de cosas que hemos hablado en estas últimas conferencias... ...y un análisis de textos bíblicos. Empezaremos por darnos cuenta de que ya vimos que había ciertos lugares muy claros vinculados totalmente a Dios. Pero hay uno que por excelencia es considerado el lugar vinculado a Dios en la tierra, y es Jerusalén, elegida por Dios. Mirad algún texto bíblico donde claramente se habla de ello. En 2 de Crónicas 33, versículo 7, dice, Además de esto, puse una imagen fundida que hizo en la casa de Dios,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 es curioso que el mapa mundi, que se contiene normalmente, el que se utiliza normalmente, uh -huh. extendido, es Jerusalén es, está justo está en ese en punto. Está en el centro del mapa mundi. Sí. Ni más arriba, ni más abajo, ni más a la izquierda, ni a la derecha. Jerusalén está sí. en el centro. Zacarías 3.2. Y dijo Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Otra vez está claro, Jerusalén. Primera de Reyes 11, 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por, a mí, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mirad cómo hablaba de David, pero ya nos hablaba anteriormente de Jerusalén, porque ya la había elegido. Recordemos a Melquisedec, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que estaba en qué lugar, en Salem, lo que era Jerusalén, la ciudad de paz, y Abraham ya le dio los diezmos, y David, aún no había atisbo de su nacimiento, faltaban muchos años. Dios ya había elegido a Jerusalén por algo especial. Abajo, Jerusalén, Montemoria, templo de Dios... Si ahora vais recordando las conferencias anteriores, lo podréis ir ligando todo. Jerusalén en el monte Moria, donde había el templo de Dios. Pero arriba, ¿qué hay en el cielo? La nueva Jerusalén, que es el templo de Dios. Descenderá del cielo a la tierra, en el lugar de la actual Jerusalén, pero con mucha más extensión. Una vez más nos damos cuenta la unión de arriba abajo. Cuando todo termine, después del milenio, la nueva Jerusalén, ciudad hecha ya en el cielo, descenderá y se posicionará donde está precisamente la actual Jerusalén. Pero los textos nos dicen que el monte de los olivos se partirá, se hará una enorme explanada, una extensión tremenda, porque es una ciudad inmensa y allí se aposentará. Por tanto, es de comprender que todos esos paralelismos entre arriba y abajo se nos estén dando para recordarnos el final de todo, que va a ser precisamente estos momentos especiales, en que el trono de Dios estará precisamente en Jerusalén. Pero que a partir de entonces va a ser el centro absolutamente de todo, porque donde está el trono de Dios es el centro.